Chavales, os juro que si pudiera parar Pararía, pero de verdad que no puedo parar O sea, mirad, quiero enseñar más o menos Mi equipo para que lo veáis, vale, vamos a empezar Abajo, en portería tenemos a Pope Que es un genio, no sé si cógeme a Pickford Pero ya os digo, y en los comentarios Esto lo hago para que en los comentarios me digáis Los bonos del FIFA, podría meter en mi equipo Que rentara, que rentara muerde Luego chicos, en la defensa tenemos Joe Gómez y a Militao, los dos me tocaron chicos Pero Joe Gómez es intransferible No lo puedo vender, y Militao es transferible Pero creo que, o sea, estuve pensando en cambiarlo por con pero creo que más o menos son lo mismo lo que pasa es que mi editado creo que es más alto y tiene más ritmo, entonces dije, pues lo dejo así pero chicos, aquí viene mi duda existencial, por eso os hago este vídeo más o menos no es un vídeo dedicado a esto, pero obviamente pues quiero saber vuestra opinión y tal, pero por aquí tenemos al genio de Reguilón, la vida Real es muy bueno, pero aquí Le falta algo, chicos, le falta algo Tiene 86 de ritmo, que no está mal Para el lateral, pero como que le falta algo, chicos Pero luego ya en el lateral derecho tenemos A Serginho de que la verdad no está nada mal Pero ya os digo que yo creo que debería cambiarlo Por alguno, así que decirme en los comentarios ¿Qué puedo hacer? Porque ya os digo Está el del Sevilla, el lateral derecho Del Sevilla, argentino, no sé cómo, cómo Se llama, pero sé que hay un argentino Lateral derecho del Sevilla, que creo que es mejor Creo que te lo más machetado del juego, pero como que no dio El paso, no sé por qué. Luego aquí, en el medio el campo, estaréis flipando porque diréis ¿Esto, tío? ¿Y esto qué es? O sea, ¿esto qué es? Vale, pues chicos Este es una especie de carta Que han sacado Un tipo de carta Que está bastante chetado La verdad Y mirad lo cual es que me lleva O sea Lo pues tengo puesto de MCO Pero no está nada mal chicos 52 asistencias 54 goles 79 partidos La verdad es que yo diría Que está bastante bomba Pero vamos Que mirad sus estadísticas Sale de delantero Pero yo lo no tengo de MCO Entonces es Luego esta parte ya os digo Bastante básica Con Endombele y Camavinga Por banda derecha Tenemos a Lucas Moura Que la verdad es que está bastante bien Con su 90 de ritmo Luego por aquí Tendríamos al señorito Martial Sí chicos Sé que no es el mismo del FIFA 21, pero sigue siendo Marcus Rashford Mirad, chicos, los partidos que yo y los goles O sea, me parece una locura O sea, tirar de fuera del área es una bestialidad Es una locura He subido el tiro un poco porque me apetece que meta más goles De fuera del área tal Es que aún así lo mete con tiro de calidad, chicos Si jugáis este juego, usad el tiro de calidad, por favor Es una locura Pero digo, sé que mucha gente ahora mismo estará flipando Estará diciendo, Jaime, ¿qué coño haces hablando tú de FIFA? Eh, bro, ¿qué haces? Este FIFA me ha pillado bastante tarde, o sea, porque lo he cogido tarde. Una semana o dos tarde, tampoco me he pasado Pero llevo lo que viene a ser una semana jugada Y me parece una locura el FIFA Porque básicamente meten un montón de recompensas Para mí, este FIFA es el que más te recompensan por jugar Y chicos, es eso Luego, en el banquillo El banquillo no tengo mucho porque son todos casi... Son todos cedidos, chicos Pero tenemos por aquí a Carrasco Que está muy chetado, me tocó intraferible Pero bueno, que Carrasco vale dos monedas Así que me da igual También tengo a Zaha, pero ya digo Este par este par de revulsivos me renta una locura Luego tengo aquí a Pelé, por si acaso, a Haaland por si acaso... Y a Sonaldo por si acaso. Luego aquí de esa cuña que está ahí de infiltrado tenemos a Locatelli que me tocó por la carne de mejora de oro y a Kesie, pues más o menos lo mismo me, Los tengo ahí puestos porque básicamente por si acaso en un futuro digo quiero tener a Kesie. porque Kesie, no sé si lo sabéis pero es una locura defendiendo, o sea se revienta en Donbele. o sea en es más MCO pero no lo uso de MCO, lo uso de más abajo porque siento que tiene un cuerpo muy grande puede robar balones fácilmente. Sale de MCO la carta aunque yo no la veo de MCO tira bien, eso sí, pero yo no la veo de MCO decirme supuestos cambios que queréis que haríais en el equipo? Pero yo creo que está bastante bien, ¿no? Este vídeo llega a 6.000 likes en 24 horas Os prometo que abriremos sobres en el canal Y enseñaré mi primera vez en FIFA Mi primera vez, la tengo grabada chicos Fue con Ruby. hubo sobres Así que chicos, si queréis ver la primera vez en FIFA Quiero que dejéis en este vídeo 6.000 likes Os prometo que lo haré La editaré y la subiré No se vale, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y hoy... Vamos a liar la parda Porque básicamente yo bastante subir vídeo, la verdad Subía, día sí, día no Pero he estado un poco corto de ideas Y he preparado un montón de vídeos Así que los habéis teniendo por el canal Y eso chicos, que básicamente ¿Qué vamos a hacer hoy? La verdad es que tengo una broma preparada Pero, pero chicos, pero eh, Mi colega Ruby está durmiendo Y obviamente Lex está en Dubai pues ¿Para quién creéis que va a ir esta broma? <ríe> para Ruby chicos La broma va a ser para Ruby Porque básicamente Ruby últimamente está un poco juguetón Y la verdad es que yo le voy a hacer un poco de... Os voy a contar de qué va a ir esta broma Pero, por favor, acompañarme porque estamos aquí Llevamos aquí media hora, aquí en el setup Y esto no puede ser Lo que tengo pensado para el día de hoy es, básicamente, ponerle a Ruby en la comida laxante Si sabéis lo que es el laxante, me habréis entendido a la primera Pero si no sabéis lo que es el laxante, por favor, dejadme lo que lo explique Básicamente, voy a explicarlo de forma para que lo entendáis todos Cuando tú te encuentras muy mal de la barriga Pues, básicamente, lo que te hacen tomar es laxante Básicamente, lo que te hace es purgar todo o sea, básicamente, si has comido muchísimo, vas a cagar todo. Diciéndolo de forma coloquial, que básicamente, si tienes mal el estómago, te hace pulgar todo y básicamente sería una locura. Te empieza a doler la barriga una locura. Tiras en el baño tres horas. O sea, quiero hacerle esa broma a Ruby, porque sinceramente, hace bastante que no le hago una broma a Ruby. Bueno, en verdad, siempre le hago bromas a Ruby. Pero bueno, estamos en el canal de la locura. O sea, básicamente tenemos que hacer bromas a todo el mundo cuanto antes, porque de verdad que si no, yo me moriría. Porque sin bromas yo me muero. Entonces, chicos... Chicos, vamos a ponerle laxante a Ruby en la comida. Pero claro, es que Ruby está durmiendo. No sé qué hace durmiendo, pero bueno, hay que esperarle que se despierte. Decirle que le hago yo la comida y le voy a poner laxante. Vale, chicos, he conseguido. Pero por aquí me han dado dos. Creo que me voy a quedar con este de aquí. Así que vamos a coger uno. Y le voy a preguntar a Ruby si quiere una hamburguesa o lo que quiera. Y a ver si me dice que sí. Bueno, una cosa. ¿Te apetece alguna hamburguesa o algo? El baile es aquí dos no sé, de microondas. ¿Tienes una? Pues si me la hace. Que yo me iba a hacer justo una por si quieres una. ¿Tú tienes? Yo. Creo que me quedan dos. Está una. Vale, tío. Vale, venga. Ahora me levante. Venga, vale, vale. ahora. Vale, chicos. No me he podido enfocar porque no quiero que me pille. O sea, no le he podido enfocar a él. Pero bueno, y si lo tenéis en la cama. Vamos a hacer la hamburguesa. Vale, aquí tenemos una hamburguesa. Que es este Va saliendo No me va a pasar, no me va a pasar mucho Había en polvo, en pastilla Y en líquido, pero yo creo que En ramos Yo creo que en polvos No se va a dar ni cuenta Vale, ya está, por ahí Y a ver qué tal Que locura, o sabes que Se puede cabrear, vale, hay que meterlo simplemente Un minuto y ya está Madre mía, se ha comprimido entera Lo bueno es que se ha fundido con el queso De locos Bro, ¿dónde te dejo la hamburguesa? Te voy a jugar al FIFA un poquito vale. Que tengo que clasificarme Pa' food champ. Esto, es que no. Esto es que normal Bueno, venga Qué locura Vale, ahora supongo que empezará a notar cosas Pero no sé cuánto duro Espero que en menos de 10 minutos ya se empiece a notar Rubi Cabrón, te la has llegado entera Pero no había comido nada, Pero son las 7 y media de la tarde Te lo juro Tengo un de ti, Pablo ¿En serio? Te lo juro No sé si te veo, si te veo, estás reventado ¿Te cojo el plato? Te lo juro, te lo juro que si puedo te lo Estoy un refriado y tomo el día Me voy a morir Qué locura, tío No me si necesitas algo, no me lo pides. Ahí he visto lo blanco que está. Me estoy rayando. Está, está mal de verdad. ¿eh? Estaba blanco, estaba blanco. Chavales, Ruby lleva literalmente 20 minutos o media hora en el baño. Está jugando al FIFA y está aquí en el baño. Vamos a ver qué dice. ¿Qué te pasa, bro? ¿Ya vas media hora el baño, bro? Sí, bro. ¿no? ¿Pero qué, qué te pasa? No lo pasar, qué locura, bro, tío ¿Por qué crees que ha podido ser? Que porque él, conmigo, se Hostia, qué locura Pues no sé, tío Si necesitas algo me avisas, tío, pero qué locura Dale. Bueno, venga Qué locura, chavales Está fatal, matar, me va a matar Voy a ver qué hago porque me va a matar, es que me va a reventar la cabeza Acaba de salir del baño Se ha dejado el papel en el suelo Está en la habitación, creo Ni ha podido hacerla, la Pero tío, tan mal estás, cabrón Tengo la tripa fatal Es que la he el rato Pero es que te voy a contar una cosa Que no sé que iba a llegar tanto ocho, bro, que te iba a dar tanto ocho ¿El qué? Te he echado laxante en hamburguesa, ahora Cállate Para coño, bro Júramelo, júramelo no, no, júgame no, la no. Te lo juro, bro Y con la cámara Pero no me o sea, es que... No me voy a enfadar, bro Porque es que si me enfadado te mataron Vete, bro Es con un puto de dolor de tripa, bro, y ya todo por tu culpa, bro Lo siento, bro, es que era una broma bueno, espero que al menos se te vacíe despide, el... ¿Qué El estómago La que hemos liado, tío